¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos a estos diálogos de facultad, eh, que esta vez queremos abordar un tema eh, particularmente importante y que tiene, eh, no sé si preocupado, pero que... Haya, llama la atención e, y le importa a toda la comunidad de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Se trata de todo lo que se está trabajando para la vuelta a la presencialidad. Y para eso vamos a conversar con dos de los integrantes del Comité COVID de nuestra Facultad para aclarar todo lo que sea factible de aclarar a esta altura del proceso. Me refiero a a Jacqueline Vargas, que es nuestra directora económica y administrativa, y a Íñigo Álvarez, que es el director de la escuela de pregrado de la facultad. Jacqueline Íñigo, bienvenida, bienvenido, muchas gracias por la gentileza de aceptar esta conversación para aclarar este tema. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, gracias Felipe por la invitación y por esta instancia de compartir eh, con toda la comunidad eh, de qué es lo que... Eh, lleva el Comité COVID en esta situación tan compleja que nos toca vivir como sociedad. Por supuesto. Igualmente, y... buenos días y muchas gracias por la invitación. Y, y Nico es el nuevo director de la Escuela de Bregado hace poquito, ¿no? Te, te, te hiciste cargo de este puesto así que muy bienvenido a esa tarea también. Ya conversaremos, si tú nos lo permites que tiene eh, en este cargo que, que recién acabas de asumir, pero ahora vámonos bueno. al COVID. Jacqueline, si nos pudieras resumir en breve eh, cuáles son las decisiones fundamentales que se han tomado, porque se habla que en marzo hay vuelta a la presencialidad, que, que se va a usar el aulario o no, eh, que las salas híbridas, en fin, muchas cosas que particularmente para nuestros estudiantes, y particularmente los de regiones, eh, es clave conocer como... ¿Qué hay de itinerario real ya resuelto y acordado por el momento? Bueno, como facultad eh, hemos iniciado un retorno en lo que es el aspecto administrativo de forma eh, gradual eh, y flexible. Eh, inicialmente nosotros teníamos la apertura de, de nuestras dependencias eh, de lunes a jueves, eh, desde las 10 hasta las 2 y media de la tarde, eh, hoy en día, ya hace eh, aproximadamente un mes, me parece, estamos con la apertura de 9.30 eh, a 17 horas, de lunes a, a jueves, y los viernes de 9.30 a 2 de la tarde. Eh, la idea de, de iniciar esta apertura gradual va precisamente tomada de la mano con las gestiones administrativas que, como dirección económica, tenemos que llevar eh, para la implementación de salas híbridas. Efectivamente, la facultad eh, recibió, eh, ¿no es cierto?, postuló a, lo, a los fondos COVID que eh, desde el nivel central pusieron eh, a disposición de toda la unidad académicas para eh, implementar eh, las salas híbridas y la, y la vuelta a la presencialidad con las medidas sanitarias pertinentes. Eh, nos adjudicamos... Eh, tengo la cifra en mi casa. No, pero no es, no, no es muy importante el, el número, pero lo suficiente para poder trabajar. Exactamente, una inversión que en salas híbridas solamente significan 135 millones de pesos. La idea de la facultad es implementar alrededor de 30 salas para eh, contar con ellas al inicio del año académico 2022. Ya estamos en proceso de adjudicación. Eh, con las negociaciones con proveedores respecto de no sé, las cotizaciones pertinentes y todo ese todo ese trabajo eh, eh, se, eh, se vuelve más, eh, eh, eh, más fácil es más fácil de realizar desde la presencialidad que desde lo remoto porque hay visitas técnicas porque eh, un sinfín de cosas que hay que ten, que hay que ver previo a, ¿no a la selección del proveedor y a la misma implementación de este proyecto, que no es menor, son, eh, como les decía, alrededor de, de 30 salas eh, y va a ser un impacto eh, para la facultad bastante grande. Incluimos los cuatro auditorios también, eh, se van a volver híbridos, eh, estamos apostando a tenerlo ya listo todo en enero del 2022, como les decía, para iniciar el año académico con salas implementadas y poder aportar a esta eh, hibridez que, uh -huh. que, que requiere la facultad. Solo para, es, es obvio, pero para, para no que quede ninguna duda, cuando hablamos de salas híbridas, son salas donde se puede estar en presencial y al mismo tiempo, hacer que las personas puedan seguir esa misma actividad o clase desde, desde su casa digamos, o desde donde estén. Esa, esa es la razón. Efectivamente, lo que, el, lo que estamos buscando como facultad eh, es que haya un universo presencial en la sala y otro pueda acceder en las mismas condiciones, eh, uh -huh. ¿no es cierto?, desde su desde sus casas eh, remotas. Vamos a mantener el mismo sistema Zoom, la, la tecnología nos permite que el profesor eh, tenga una retroalimentación. Con quienes están en la casa eh, hemos buscado un sistema de imagen, eh, video y audio eh, que sea acorde a nuestra infraestructura. Eh, ha sido Bien enriquecedor este trabajo en conjunto tanto con la parte académica, eh, haciendo pruebas eh, desde diferentes partes, como el alumno puede ver hasta desde su eh, móvil eh, la pizarra sin perder, ¿no es cierto?, Esa, ese contacto con, eh, con, eh, con sus compañeros o el profesor que está en la, en la sala. Así es que ha, ha sido bien eh, agradable esta experiencia, espero que eh, in situ, cuando ya estemos eh, los usuarios reales de esto, se lleven un, eh, una grata sorpresa, porque al menos la facultad ha puesto eh, harto trabajo en, en poder eh, tener estos recursos para el año 2022. Íñigo, pensando desde la situación de los estudiantes, ¿cómo se organiza este, este retorno? Eh, ¿Y cómo se organiza la hibridez, quiénes están en un lugar, quiénes están en otro? ¿Eso va a ser aleatorio? ¿Va, eh, va a haber eh, cuotas de presencialidad de cada alumno con respecto a, a, a lo que sea que remoto? Eh, si nos puedes contar cómo se está tratando de organizar todo eso, que no es fácil, me imagino. Sí. Eh, no, desde luego eh, no es fácil. Es, es más bien muy difícil porque hay que poner de acuerdo a muchas personas, diversas instancias... Eh, cada una de estas personas, eh, sobre todo eh, si pensamos en los estudiantes, pero no solo, tiene problemas particulares o condiciones particulares que hay que tomar en, en consideración. Eh, en términos generales, lo que eh, podemos decir es que eh, vamos a volver de la manera más eh, segura que se pueda y... En, y, y eh, digamos, aceptando las condiciones particulares que tenemos dentro del marco que acaba de, de señalar la eh, directora económica eh, y, y asegurando también que los estudiantes que no pueden asistir de manera presencial eh, alcanzan el mismo nivel académico de, de, de, la, de la manera híbrida que estamos organizando. Eh, ¿Cómo se va a hacer todo esto? considerando que eh, cada cual, cada, cada estudiante, cada profesor, cada asignatura tiene eh, características eh, específicas, cómo se va a hacer no se puede decir eh, en, en términos amplios. Uh -huh. eh, contaremos también con lo que cada profesor, cada profesora conoce de sus estudiantes, de sus asignaturas para hacer esa división en, en las clases, en los grupos, eh, tendremos que tener en cuenta, se mencionaba ahora, todos los estudiantes que están en regiones, eh, todos aquellos que están en regiones, eh, están en una situación eh, que les impide volver, por, por condiciones de salud, porque eh, conviven con una persona mayor, etc. Eh, tendremos que tener en cuenta todo eso para eh, hacer esta eh, clasificación de eh, personas que sí pueden volver, eh, sin menoscabo de su salud, y, y personas que no pueden o que tienen extraordinarias dificultades para volver. Eh, Decir en este momento quiénes sí y quiénes no es imposible. Tenemos que verlo eh, según se vayan eh, implementando las eh, medidas, según vayamos viendo también, eh, según vayamos viendo si se amplía o se reduce el marco en el que podemos trabajar, porque dependemos de las indicaciones de la rectoría, de la antirectoría, de, de las indicaciones del Ministerio de Educación y de la Subsecretaría de Educación, en ese marco lo que sí podemos decir es que eh, alcanzaremos el máximo posible. Eh, pero quizá el máximo posible es esposo. Es y, y va a depender eh, de los aforos que se, que se establezcan de acuerdo claro. a la sala, ¿no? Claro, así es, si nos permiten 15, pues, vendrán 15, si nos permiten 4, vendrán 4, si, si tenemos que mantener 2 metros de distancia entre persona y persona, pues tenemos que reducir los aforos. Eh, en ese marco, que se escapa de nuestras manos, eh, intentaremos encajar la propuesta académica que siempre con, con el objetivo de mantener eh, la excelencia de la enseñanza, que ninguno de los estudiantes se vea, se vea perjudicado, eh, lo venimos haciendo ya desde que empezó la pandemia, que ninguno se vea perjudicado en su proceso de aprendizaje. Uh -huh. Oye, eh, y digo, y en ese sentido, la, el, el apoyo a la conectividad y a la posibilidad de tener acceso de conexión eh, adecuado y, y, y mínimamente sostenible para poder llevar adelante estas clases, ¿va a seguir haciéndose? ¿Va a seguir la facultad colaborando con estudiantes que, por ejemplo, no están en condiciones de mantener un un aparato, un laptop o un computador adecuado que no tienen conexión con la, el, banda, el ancho de banda. A mí me cuesta, igual que los números, de repente se nos pierden a mí todos estos elementos tecnológicos, ustedes me perdonan, pero es eh, que no tengan el ancho de banda adecuado, etc. Es, es, esos apoyos que han sido muchos durante todo este tiempo se van a sostener. Sí, en, eh, hasta ahora estos esos apoyos se han implementado porque eran necesarios. En la medida en que la necesidad continúe... Los apoyos tienen que mantenerse eh, al, al máximo que se pueda, dependiendo de cómo vayan cambiando las condiciones. Pero dado que el apoyo era dependiente de la necesidad, mientras continúe esa necesidad, el apoyo continuará, eh, no sé si en esa medida o, o en otra eh, distinta, pero los estudiantes tendrán que ser eh, apoyados para que puedan desarrollar su aprendizaje adecuadamente. Lo concreto en ese sentido, entonces, Íñigo, es que a partir de marzo se vuelven estas fórmulas de hibridez, algunos presenciales, otros remotos, de acuerdo a las condicionantes, más bien externas, que se tengan que, que aceptar para hacer este trabajo. Sí, yo destacaría sobre todo la, la última parte de tu frase, ¿no? de acuerdo con, con los condicionantes que tengamos. Eh, decir ahora, seguro va a ser así, sería bueno, exponernos a que en fin, resulte o no resulte, porque pasado mañana o en enero o a principios de marzo mm. resulta que nos dicen que las cosas se tienen que hacer de otro modo. Pero lo que sí podemos decir es que eh, encajaremos en el marco normativo, el, al máximo de nuestras posibilidades, esa vuelta a la presencialidad en las condiciones que decíamos. Jacqueline, para los funcionarios y, y para los académicos, ¿cómo, cómo va a, a operar este panorama? Estamos eh, en lo que es la parte administrativa de la dirección económica, como les decía, el trabajo de la, de la implementación de la hibridez nos, eh, nos hizo tener que eh, mediar una, un retorno eh, paulatino con, con la dirección económica y... A, a través de las necesidades que se eh, iniciaron eh, en el transcurso del segundo semestre, se abrieron también los departamentos para las eh, diferentes eh, actividades, ya sea administrativas o de investigación de los académicos. Y eso nos llevó a que tuviéramos que ¿no es cierto?, ampliar eh, nuestro, nuestra apertura del edificio a, a, a la jornada de la tarde. Eh, siempre, eh, Felipe, siempre la premisa del decano de y, y también de, de, de acuerdo a, la, a los instructivos que recibimos desde la rectoría es que se privilegie la flexibilidad y velando por la, por la salud de todo, lo, de todo el personal de la, que asiste, tanto los académicos como el personal de colaboración a la, a la facultad. Por eso tenemos este horario de 9.30 a 17 horas. Eh, para el personal hemos implementado eh, un sector del casino, ¿no es cierto?, para eh, el, el almuerzo. Hay algunas personas que por situaciones especiales eh, y, o particulares eh, que presentaron su, su documentación están eh, trabajando en forma remota y hay otras que asisten eh, por turno ¿no? como es la secretaría de estudio y la dirección económica que tiene una eh, una asistencia más bien regular eh, del 1 a viene porque en el fondo nosotros eh, atendemos eh, todos los requerimientos del, del resto de no es cierto de la unidad y tenemos que estar ahí presentes por, por todas las situaciones que se habla administrativa la no es cierto la unidad de personal eh, para atender los requerimientos de, de todas las personas eh, Estamos con la eh, con el área de compras también por todo esto de las salas híbridas y nuestro eh, jefe administrativo también por todo lo que es la atención y el, ¿no es cierto? Y el jefe de servicios generales también, eh, atendiendo todas las necesidades que tenemos de parte de nuestros usuarios internos, por decirlo así. ¿Y, y los académicos digo van a...? bueno también se adaptarán a estas condicionantes que, que, que establezca la realidad en que se, se vive, digamos. Sí, absolutamente. Ahí, por ahí tenemos que, que pasar todos. Nos atendemos a lo que esté indicado por las autoridades de la facultad, de la universidad y del país, en definitiva. Eh, comentarles que, bueno, en, en la última, no, en la anterior sesión de, del Comité COVID, eh, y como se les había informado a los directores eh, de departamento, más bien por un, por un tema de control del mismo aforo del edificio, eh, habían solicitudes que se hacían llegar al comité COVID informando de las actividades eh, académicas de los departamentos, eh, entendiendo que son administrativas o de investigación, no docencia, eh, y que sean uso de las dependencias. Eh, ahora, desde la anterior sesión, eh, esas eh, solicitudes solamente van a ser re revisadas por la dirección económica y velando precisamente por el aforo. Eh, ya se entiende que estamos en, un, eh, ¿no es cierto? en una rutina de asistencia eh, no regular, pero... Eh, paulatinamente creciendo eh, con la asistencia de los diferentes departamentos y centros de, que están en el, en el edificio. Eh, así es que al menos ya estamos, eh, pasamos, dejamos el comité COVID que sesiona solamente un, eh, una vez a la semana. Ahora ese, ese tipo de solicitudes eh, no van a pasar por comité, las vamos a aprobar directamente. No así lo que tenga. ¿no es cierto?, eh, que ver con docencia, con actividades estudiantiles, porque hay un efecto que es mayor, ¿no es cierto?, a lo que es la uh -huh. administración de la facultad. Eh, hay que ver eh, los estudiantes que están de regiones, cuál es el efecto, si los, las salas tienen un aforo, el, eh, cumple esa actividad con el aforo permitido, que hoy, de acuerdo a lo que ha instruido la Rectoría en el, en el último decreto que publicamos la semana pasada, eh, se reduce a un metro eh, la distancia física. Eh, antes eran 2,5, por lo tanto teníamos un aforo más reducido, hoy la distancia física entre las personas debe ser de, de un metro. Por lo tanto ya recalculamos los aforos de todas las dependencias eh, del, de la facultad en base a ese nuevo cálculo. Oye, un llamado que es bien importante para toda nuestra comunidad es atenerse a información oficial. Bueno, esto es para cualquier institución, ¿no? Eh, los que hemos trabajado en comunicaciones sabemos que no hay nada más complejo que el rumor, que la, que la, la, la distorsión de los datos a lo largo del, del intercambio de uno a otro, a otro, a otro. Entonces. Las fuentes oficiales son nuestra página web, donde está un, una pestaña, si es que se llama exactamente así, pero hay una un pestaña, creo que, una pestaña específica donde están los, las, las decisiones y las informaciones oficiales y hay dos boletines circulando, además con, con esos datos eh, que permiten tener eh, claro qué es lo que está operando hoy día y cuáles son las decisiones que efectivamente se han tomado y no hacer mucho caso a otras cosas que se... Comentan, dicen, hablan, que me contaron, me dijeron, todo eso, olvídenlo. Solo para terminar, Íñigo, Jacqueline, ¿sí ¿hay algún, eh, algo que quieran ustedes enfatizar? ¿Algún elemento que no hayamos considerado y que sea relevante para entregar como información a, nuestro, a nuestra comunidad Íñigo? Eh, bueno, yo, yo destacaría, eh, primero, esto, esto último que mencionabas, que me parece muy importante, la cuestión de, de la información, que eh, entre todos evitemos todo ese tipo de eh, rumores y, y vimes y diretes que, que al final eh, complican mucho más la situación de por sí ya complicada. Y, y por otro lado también eh, destacaría o transmitiría un mensaje de, de tranquilidad para eh, los estudiantes eh, en primer lugar, pero para todos en general. Eh, haremos todo lo posible para... Eh, mantener las condiciones eh, de seguridad en los niveles máximos para que nadie se pueda eh, sentir eh, eh, perjudicado por la vuelta, <coughs> perdón, la vuelta a la presencialidad. Eh, eh, nos eh, contaremos con todas las circunstancias eh, particulares en las que están los estudiantes y los profesores para eh, encajar todo ese panorama, que es un panorama tremendamente complejo, en el marco institucional que tenemos. Jacqueline, en tu sí. caso, ¿algo más que quieras agregar? No, a, a, agradecer tu comentario respecto... De, tenemos una, la subportada, <ríe> es aprendí, <ríe> no, no la subportada del Comité <ríe> COVID, ahí están en los integrantes del comité, está nuestro correo, eh, tenemos un... Eh, sesiones semanales eh, para eh, evaluar actividades y cuán y cómo va eh, avanzando la situación sanitaria, que es muy eh, no cierto, volátil eh, semanalmente. Eh, y, y, a, y agradecer este espacio, y bueno, voy a tomarme eh, para recordar que tenemos las medidas sanitarias dentro de, de, nuestra, de, de nuestra facultad, que es el uso eh, permanente de mascarilla, ¿no es cierto?, y el lavado de manos esencial hoy en día. Creo que básicamente esas dos eh, eh, acciones nos podrían, eh, ¿no es cierto?, evitar eh, contagiarnos de, de este virus tan, eh, tan dañino. Eh, y recalcar, eh, recordar que el pase de movilidad, si bien es cierto, no es obligación vacunarse, Estamos conscientes, no obstante, para ingresar a cualquier dependencia de la Universidad de Chile, esto no es antojadizo de la facultad, es Universidad de Chile, eh, nos exige, es un deber sí. funcionario, funcionario, eh, eh, el, la presentación del pase de movilidad o PCR o eh, examen de antígenos al ingresar a cualquier dependencia de la universidad. Esas dos, eh, dos cosas yo que quisiera recalcar y que están dentro de nuestros protocolos sanitarios y que hoy en día más que nunca tenemos que cumplir por un bien común que es mantener la salud. Eh, la facultad está eh, velando eh, porque no hayan eh, contagios Intrafacultad, eh, eh, seguimos las medidas dentro de lo posible, porque a veces uno mismo, eh, el autocuidado es primordial aquí, y a veces nosotros mismos incumplimos ese, eh, eso que puede ser tan significativo como eh, sacarse la mascarilla eh, cuando está con uno conversando con otra persona. Así es que agradezco esta instancia que podamos compartir y agradecer también al equipo de comunicaciones que nos ha apoyado en este último tiempo con la difusión, ¿no es cierto?, de, nuestro, eh, de nuestra información como comité. Un millón de gracias, Jacqueline Vargas, directora administrativa y económica de nuestra facultad, y Nico Álvarez, director de la escuela de pregrado. No, gracias a ustedes porque nos ha entregado información muy valiosa para nuestra, para nuestra comunidad. Y a ustedes que nos ven, por supuesto, un gusto compartir este tiempo y en cualquier otro momento nos encontramos de nuevo acá en eh, nuestra humanidad TV y en estos diálogos de facultad.